Gracias, Arismen, de adelante. Gracias, nueva vez en esta ocasión nos encontramos en la Junta Electoral del municipio de San Francisco de Macorís acompañado del de secretario de dicho órgano, el licenciado Michel Fría. Buen día, Michel, estamos en vivo para el programa de mañana de Telenor. Michel, eh, háblanos del inicio de los talleres ya programados para las elecciones del 5 de julio. Correcto, Arizmendi. Gracias por la oportunidad. Como siempre, ya en los próximos días nosotros vamos a estar dando el inicio a capacitar al personal que trabajó en, en las pasadas elecciones y va a trabajar en estas elecciones del 5 de julio. Entonces ya es importante que las personas que trabajaron en el pasado proceso estén atentos a nuestro llamado porque debemos cumplir con el protocolo en esos talleres para mantener el distanciamiento en, entre los participantes. Michelle, si una persona no ha, no ha participado anteriormente en un proceso electoral y quiere participar, ¿cuáles son los requisitos que, y qué debe hacer? Bueno, en ese caso ya nosotros tenemos algunos formularios, hay personas que se han acercado bastante y han llenado los formularios para luego ya que concluyamos con esta primera etapa de capacitar a esas personas que participaron en los procesos electorales. Eh, anteriores importantes ya esa persona están capacitadas lo que le vamos a dar una retroalimentación Entonces, ya posteriormente si necesitamos del banco tenemos el banco elegible para entonces capacitar lo faltante bien muchísimas gracias escucharon las declaraciones de la punta donde anunció los talleres en vista a las elecciones nacionales el 5 de julio, de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes nueva vez al centro de estudio Bien. Muchísimas gracias Arismendi desde la Junta Electoral Municipal nosotros vamos eh, eh, tenemos una llamadita Dale. buenos días buenos días buen día caballero eh, te hablo de la guarda yo quiero decir a los lo PDDistas que Están criticando que, que Abinader no, no fue al debate. ¿Se sentido un debate en, entre la oposición? Mira, Creo eso, que lo tiene Muy bien. buen, muy bueno. <ríe> <ríe> y, y, Oye, y prácticamente aliados. Muy buena, muy buena observación, no lo había tomado en cuenta. Y fue uno de los argumentos que utilizó eh, también la gente de Gonzalo para decir que iban